Por los continuos aumentos en los precios de los combustibles, motoconchos de diferentes paradas en esa ciudad dicen cada día les es más difícil ganarse la vida de forma honrada. Bueno, muy en el suelo, porque toda la semana hay combustible subiendo y, y el concho en el suelo, el pasaje, así el país va para abajo. Imagínense, tengamos un gobierno saiteado, hoy te ve que hace aquí lo que quiera y te ve y nadie le protesta. Hay que traer los haitianos de Haití para que le, pro, no, no, le protesten aquí al gobierno de aquí, para que lo matemos entre todos. Claro, eso le afecta a todo el mundo, porque tú sabes, cuando suben los combustibles se sube todo. Eso va a parar en mala cosa, porque imagínate. Eso no es que lo aguante. Conductores de rutas urbanas y taxistas concuerdan en la necesidad de unirse para exigirle al Estado y al gobierno dominicano. Las bajas en los combustibles. Mira, nosotros los choferes de San Francisco de Macorís, del país entero, debiéramos estar mejor organizados y hacerle a este gobierno una huelga general por tres días, porque en los gobiernos actuales, cuando subían los combustibles, se le hacía una huelga en general. No tienen un mochado y los dueños de planta de gas son los que nos tienen más macha, más mochado a nosotros, los dueños de planta de gas, porque lo que nos están vendiendo es aire, totalmente aire. Lo que no están vendiendo, el gano no está rindiendo nada. El gobierno tiene que buscarle una solución a esta problemática de la salsa del combustible, porque aquí no tienen engañando, no tienen como niños vendados, no tienen. La gente tiene que saber que nosotros somos, somos taxistas y estamos al garete. Con esa subidera de combustible cada semana, eso va a llevar a que el pueblo explote como hizo Haití. Claro, Haití tiene su forma, nosotros tenemos la de nosotros. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.